En este vídeo vamos a ver eh, otra de las eh, actividades que vais a realizar con frecuencia, que es el introducir eh, datos en los temas. Pueden ser archivos de textos, pueden ser eh, imágenes, pueden ser... Cualquier cosa que os ocurra que tenga siempre un tamaño inferior a 2 megas. Este procedimiento que vamos a ver es el más sencillo y que ya conocéis porque eh, eh, estáis acostumbrados a hacer la actividad de arrastrar y meter en una carpeta un determinado archivo. Entonces vamos a hacerlo de esa forma sencilla. Primero recordar que para modificar cualquier cosa del tema lo primero que tenemos que hacer es activar edición. Entonces activamos edición y nos va a aparecer en el formato para modificar. Entonces si yo quiero aquí meter una fotografía, lo voy a hacer, voy a reducir la ventana un poquito, y así accedo a la fotografía que quiero meter. ¿Veis aquí? Tengo un archivo que es JPG, una foto, y lo voy a pasar. Fijaros que ya aparece añade archivos aquí, lo suelto, y ahora me pide si quiero añadir una imagen al curso, si quiero recrear un recurso archivo. Voy a poner en principio Añadir una imagen a la página del curso para que me parezca esa imagen de archivo veis que está cargando, tarda un ratito. La otra opción que tenemos, que luego vamos a hacer, es en vez de coger la fotografía, el subir el archivo al servidor y que aparezca un enlace para que los alumnos puedan descargar solo a partir del enlace en vez de colocar la fotografía. Ya veis que la fotografía ya apareció, luego veremos cómo arreglarla. Y ahora vamos a añadirla también como un enlace. veis que vuelve a aparecer Añade archivos aquí lo saltamos y ahora vamos a ponerle crear un recurso archivo subimos y ya nos lo está subiendo solo que ahora nos aparecerá un enlace sobre el que tenemos que pulsar para poder acceder a la imagen podéis meter cualquier tipo de archivo, de texto, de imagen o de sonido siempre y cuando tenga ese tamaño inferior a 2 megas bien, ya tenemos el archivo, veis que aparece ahora como un enlace y vamos a meter ahora, por ejemplo, un archivo de sonido, este que tenemos aquí, que es de extensión WMA, que es Windows Media Audio, podemos subirlo también, lo soltamos, y se sube. Comprobar siempre que tenga un tamaño inferior a 2 megas luego veremos en la barra de navegador cómo se puede mirar eso cuando subamos un archivo de texto. Va cargándose... Y mientras tanto podemos buscar el archivo. Ya, ya está cargado, no nos dio tiempo. Vamos a subir el archivo de texto. Fijaros que en la ventana, tengo la ventana tengo el Google Drive. Vamos a buscar, por ejemplo, este que pone herramientas PDF. Puede ser un archivo de Word, que sería extensión doc, como veis por aquí. O puede ser un PDF o cualquier otro que queráis. Este tiene, fijaros en tamaño, tiene. 68k, 68k es inferior a eh, los 2 megas, que es lo que podemos subir, y por lo tanto lo puedo arrastrar directamente, igual que antes. Lo vamos a arrastrar, y ahora ya me está subiendo, herramientas PDF, y ya tendría pues tres archivos, lo ideal es preparar primero el material que vais a subir, y luego subirlo todo de golpe, primero lo seleccionáis y luego lo subís, y mientras no lo tengáis, mientras vais preparando el tema, pues lo tenéis oculto como vimos el otro día. Ya tenemos nuestros archivos subidos, con esto tendríamos a lo mejor preparado nuestro tema. Fijaros que tenéis la opción de editar, editar ajustes, mover, ocultar el recurso, duplicarlo si queréis o borrarlo. Si por ejemplo la foto no os queda muy bien colocada, os vais a editar, editar ajustes y vamos a tratar de que quede bien centrada en la página. Esperáis un poquito, muy bien, aquí lo tenemos y ahora pulsamos sobre la imagen dos veces con el botón izquierdo y fijaros que aparece otra vez la imagen, le dejamos el tamaño automático y guardamos la imagen, posiblemente ahora ya nos la coloque bien. Viste que no cambié nada, simplemente lo dejé como estaba. Y ya quedó ajustada al Muy sencillo. Luego, si queréis mover un recurso, uno para arriba, otro para abajo. Simplemente recordad que están las flechas y lo movéis como queráis. Que queréis eliminarlo, pues le dais a borrar. Y lo elimináis. Que queréis ocultarlo. Simplemente os vais a editar. Le dais a ocultar y ya está. Y esto es el manejo básico. ¿Qué sucede eh, cuando eh, tenemos archivos que pesan más de 2 megas? Pues que tenemos que utilizar un disco duro externo eh, online, puede ser el Drive, puede ser el SkyDrive, puede ser el HiDrive, puede ser cualquier disco duro externo que tengáis, de los que eh, aparecen gratuitos online, y tenemos que coger, poner un enlace al recurso para que se pueda acceder vía externa. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.